El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Cuando la generosidad y la tecnología no bastan. El 17 de noviembre recordábamos el Día de los Pobres. Esto para algunos puede ser ofensivo y hasta demigrante, tener un día para pensar en la gente empobrecida, marginada. Lo importante es que reflexionemos sobre el, los grandes retos que tenemos en la humanidad, como es el paro masivo de jóvenes, el abuso de recursos, el saqueo de recursos en África, el gasto extravagante y escandaloso en, los, en lo militar, debido al sistema económico que tenemos, el estilo de gobernanza que tenemos, etc. Nos quedamos a veces con que la tecnología... Y la generosidad van a solucionar los grandes retos. Y nos quedamos satisfechos haciendo gestos generosos. La verdad es que algunas compañías como Nestle y Shell eh, y Toto Han sido ya imputadas ante la justicia. Por abusar, abusos graves de derechos humanos. Por pagar salarios injustos y abusar de la gente. Es ahí en la justicia misma y en el tipo de economía y de gobernanza que tenemos, donde debemos buscar las raíces de tanto empobrecimiento. Tenemos los medios, tenemos los recursos, la ciencia y tecnología. Por tanto, el día que queramos solucionar, solucionar los grandes retos de la humanidad, el día que deseemos construir un mundo más justo y solidario, lo conseguiremos.